hola mucho gusto yo me llamo azaria amador mi primer nombre es azaria y estoy hablando español yo soy de honduras para los que no saben qué es honduras porque muchas veces viajo y la gente me dice de dónde eres y yo digo soy de honduras y la gente me dice nunca he escuchado de ese país y después vengo yo y explico aquí está méxico y aquí está colombia o panamá y yo estoy en medio ya que honduras está en Centroamérica y en Centroamérica mucha gente no sabe mucha gente ve el mapa y piensa que México se pega a Colombia de un solo pero en realidad en Centroamérica hay siete países y Honduras es uno de los siete países hermoso, precioso y representa mucho de Centroamérica y me encanta la gente es excepcional en toda Latinoamérica creo que nuestra cultura se parece mucho y eso me encanta porque ahorita estoy en Tokio, en Japón y me encanta sentir que soy parte de una cultura Así como Japón es parte de una cultura Yo creo que soy parte de Latinoamérica Cuando la gente me pregunta ¿Dónde eres? Yo yo sí de Honduras Pero yo soy latina Entonces para todos los latinos con amor Les digo de que sigamos promoviendo nuestra cultura De alegría, de gozo, de baile, de sonrisas Y abrazando a la gente Porque la, el mundo necesita amor cada día más Y bueno pues si sí, aquellos que quieren aprender español, aprendan español porque es un idioma tan bonito. Se habla a veces diferente, con acentos diferentes, como mis amigos de Cuba lo, lo hablan así, chico, como es tu fondiño. Y mis amigos de Argentina hablan, che, pasame la botella. No soy muy buena imitando los acentos, pero me parece hermoso que seamos parte de una cultura, un idioma, pero seamos tan diferentes. Un beso.